videojuegos más divertidos y emocionantes para principiantes en el mundo gamer, incluyendo los favoritos de todos los tiempos como Super Mario Odyssey. Al elegir videojuegos para principiantes, es importante buscar aquellos que te ofrezcan la opción de juego cooperativo en la que podrás disfrutar junto a jugadores más avanzados que te ayudarán a superar obstáculos y mejorar tus habilidades. Además, no te preocupes por demostrar algo a los demás, simplemente diviértete y aprende a ser amable y paciente al presentarte ante otros usuarios nuevos. Mario Kart 8 Deluxe este es uno de los videojuegos para principiantes más divertidos y competitivos. En Mario Kart 8 Deluxe hay pistas complicadas. Si te sigues saliendo de la pista, asegúrate de activar la opción Volante Vigilante. La función de aceleración automática puede serte de ayuda si no tienes experiencia en oprimir botones en los controles. Untitled Goose Game Este es un juego cómico tipo sandbox o no lineal de acción furtiva donde eres un ganso suelto haciendo travesuras en una aldea desprevenida. Tiene modo de juego cooperativo donde dos jugadores podrán ser dos traviesos gansos que planeen juntos las bromas que realizarán. Si te gusta el caos, esto es lo tuyo. Minecraft. En Minecraft te embarcas en una aventura en bloques donde hasta 8 jugadores pueden explorar juntos los mundos, construir una granja o castillo, lo que te puedas imaginar. Es una manera excelente de iniciarte en el mundo de los videojuegos, pues es un clásico de los videojuegos para principiantes. Luigi's Mansion 3 Luigi fue invitado al impresionante hotel El Gran Descanso Real. No será hasta que Mario y sus amigos desaparecen y nuestro héroe de verdad necesitará superar sus miedos para salvarlos. Una vez que descubres a Gomi Luigi, un segundo jugador podrá tomar el control y ayudar a resolver rompecabezas para derrotar a los fantasmas. Animal Crossing New Horizons Este es uno de los videojuegos para principiantes y amantes de los juegos sociales que te permitirá explorar, crear y personalizar una isla entera. Así es, una isla para ti y tus vecinos. ¿Te animas a jugarlo? Super Mario Odyssey Embárcate en una increíble aventura al mejor estilo trotamundos. En el mundo cooperativo podrás controlar a Mario mientras que tu compañero jugador controlará a Capi, quien puede volar a su antojo. Derrotar enemigos, recolectar monedas y servir como plataforma para que Mario pueda llegar a lugares difíciles. Uno de los mejores videojuegos para principiantes. En este canal somos una comunidad de gamers apasionados y estamos aquí para ayudarte a iniciar tu camino en el mundo gamer de la mejor manera. Con una gran cantidad de juegos disponibles para principiantes, es fácil sentirse abrumado y no saber por dónde empezar. Pero no te preocupes, estamos aquí para guiarte en tu camino. Además de ser una comunidad acogedora y amigable, este canal también te ofrece recursos para mejorar tus habilidades de juego, desde tutoriales de estrategia hasta foros de discusión en línea. Nunca es tarde para aprender y mejorar tus habilidades, y si eres un jugador más avanzado, puedes unirte a nuestro Discord y compartir tus conocimientos con otros gamers. En resumen, si estás interesado en convertirte en un jugador de videojuegos o simplemente quieres mejorar tus habilidades, este canal es el lugar perfecto para ti. Únete hoy mismo y comienza tu viaje en el mundo gamer. Te esperamos.